Texas. Ah, muchas gracias. Europa. Muchas gracias, Amado. Y, Doña, <risa> ahí están ellos, Doña Lourdes. Eso es Paracancún. por Canadá, Cancún, <risa> Europa, Texas. Te no, no, le, no le desagradaría. <risa> Amado, gente. no, no, no es, para... es al Bron que van, es a Texas, Chicago. No, luego, hey, sí, sí. Bron, pero tú te Yo También. Yo le pido ¿verdad? a Dios que nos dé la, sí, la oportunidad dile. de poder viajar, ¿Eh? de poder viajar, oh. conocer. Sí, sí, sí. Pero en la forma que estamos ahora mismo nos está restringiendo todo la canasta familiar. La canasta familiar no está fácil. Miren. La de hecho, de hecho, la canasta familiar se, se ha convertido en una saquetica. En una saquetica. <risa> una canatica, exacto. Mira, de hecho, es necesario que hagamos un ejercicio y una reflexión. Y comprendo que a Luis Abinader no le es ajeno, él sabe lo que está padeciendo la sociedad dominicana. Se le ha hecho difícil controlar esto, pero yo agrego que a él se le da más difícil porque sabemos que a su alrededor hay otros proyectos, otros proyectos que no conectan con el que, con el que él soñó y vino a, a plantearle al dominicano, al punto que se plantean mecanismos de buscar recaudaciones a través de una reforma fiscal en la cual no intervienen todos los actores. Vi con una crítica que le hacía un miembro del PRM y muy cercano colaborador del presidente Abinader al país en su cuenta de Twitter, es que a Guerrero dice que las facilidades de exenciones eran injusta porque no comprende en razón de que los subsidios solo sea para sectores que son los mejor de los mejores que viven y no sea así el subsidio para, los, para la gente, para los contribuyentes. Y de eso es que se trata, de que se alcance un nivel de cumplir con los compromisos estatales, producto de que debimos de asumir gastos extraordinarios a raíz de la pandemia, y que dejó reducido la recaudación en razón de la pandemia ahora yo he dicho que nosotros tenemos que darnos cuenta que a la vez nos hemos ido recuperando y de esa forma el estado debe de ir dando respuesta a la igualdad de acceso y a las oportunidades de acceso a los distintos sectores. Nosotros tenemos, la gran mayoría de empresas son familiares, luchando con multinacionales y subsistiendo en la vida comercial nacional. Bien hace pro competencia en tener en alerta esos sectores que monopolizan sus productos, haciéndonos cautivos de consumidores obligatoriamente de esos productos porque son ellos los únicos que lo tienen. En esa forma hay desigualdad, no hay acceso. Y cuando hablamos de los medicamentos y la medicina, que es el caso que ayer comentaba con, anoche en, el, en nuestro grupo de productores, de colocar una mención y buscar ayudar precisamente en el mes del cáncer, de lucha contra el cáncer de mama en favor de Laine Acosta Rodríguez, creo, o Paredes Rodríguez, que esperamos tener en la producción una mención todos los días hasta lograr que ella pueda tener la atención, de la quimio que requiere, siendo una mujer joven, productiva, que ha tenido que abandonar la, la docencia y con dos niños, y que su seguro no le plantee la seguridad para librar la batalla contra el cáncer. Eso nos pone a nosotros en desventaja ante cualquier situación, en la forma que estamos viviendo y que el presidente Luis Abinader tiene que empeñarse a hurgar los mecanismos que tiendan a no grabar la vida de los dominicanos más allá de la que tenemos, de forma directa e indirecta, sabiendo que el Estado requiere de recursos para sostener y dar a los dominicanos todas estas necesidades. Pero caramba, una, una profesora, creo que apenas 32 años, ve menguar su vida porque entonces cuando le dicen que tiene la necesidad de darse otras tantas quimioterapias y cada una semanalmente le va a costar 35 mil pesos, teniendo seguro y pagando seguro, no le cubran esas desigualdades son las que tenemos que atender para todos los dominicanos. Ustedes no han visto el incremento de cantidades de cadenas de, de farmacias. Olímpicamente aquí se juega con la salud de la gente en base a eso. Le ganan más del 40% y a veces el 60 y el 100% a producto para, para sanar. El presidente tiene que ponerle atención a esto. Y eso de la teoría económica, de la menos intervención del Estado, el Estado para poder darle bienestar a su gente, tendrá que intervenirlo. Buscar el mecanismo que sea para defender a la gente. Y esperamos, y voy a hacer el llamado y voy a comunicarme y le estoy mandando el mensaje a los miembros del patronato para ver si se acoge. A, a esta joven maestra madre de dos niños que aún siendo productiva teniendo seguro tiene la dificultad de no solventar su, su necesidad del tratamiento contra el cáncer de mama en el mes de lucha contra el cáncer de mama entonces Tarde o temprano tendremos que resurgir como, como pueblo y en la búsqueda de un mejor bienestar. Pero en estas condiciones lo que hacemos es, y no quiero ser más pesimista, pero es una realidad, el salario no rinde, lo que entra no rinde. Y toda esa, y, y esa eh, parafernaria que vimos desarrollarse en los teteos y en las cosas, sabemos que también están menguando porque ya en Estados Unidos no están dando la ayuda que se estaba dando y están las remesas, me imagino, que están más bajitas. Porque también yo le advertí aquella ocasión que en estos momentos que estábamos recibiendo de los dominicanos ausentes, ese aporte, comparado solo con el turismo, debíamos lo que estaban aquí recibiendo, lo que están aquí recibiendo, ser ecuánime en el gasto. ¿Lo recuerda? Que hablaba del gasto. Porque si su familiar le manda para sostenerse, no lo malgaste, para luego vernos deseándonos y pidiendo más. Y eso también crea a la economía o la macroeconomía presión porque el consumo de combustible que hay aquí Que espero que hay un estudio interesante que salió recientemente en la revista Dinero acerca de la posesión que tiene la mujer en cuanto a vehículos y cuáles son las provincias donde hay más presencia de mujeres propietarias de vehículos. Pero sería interesante si algún economista saca a relucir más que el consumo de teteo y de, y de y de rodar en la calle un vehículo dando vueltas y que voy aquí al supermercado, que voy allí ¿cuáles son el consumo? por concepto de obligaciones de trabajo de transportarse de un punto a otro ¿y cuál es el consumo? simplemente de tener un vehículo y tener la libertad de ir donde se nos pegue la gana en un vehículo todo eso causa presión a la economía nacional porque cada vez más el estado se ve obligado a buscar dinero para pagar las facturas de petróleo o de combustible hay que reducir la inter, lo, lo, los intermediarios lo mismo pasa en la en la en la industria farmacéutica así es en y mira todo lo que, que reducirlo en, para eh, llegar a, en, todo, en todo para poder solventar cualquier tipo de medida que se tome o reforma que no ataque al bolsillo de la gente, Bien. que paguen lo que más ganan, que paguen lo que más frustran los sueños de mucha gente, que no le permiten desarrollarse. Y como decía Amado, fuiste tú ahorita, que un 1% es que se lleva todo lo de la riqueza mundial. Y el resto estamos nosotros creyendo, y ahí fue cuando yo dije, y creemos que vivimos en democracia. Buah. Entonces, alerta, Presidente, no permita que se siga estrechando la calidad de vida del dominicano. Que eso es parte del bien que usted pueda hacer para su pueblo. Y miren, vi ahí en un video que un, parece que una asociación de delincuentes atracó a unas personas que estaban en el INVI en Santo Domingo compartiendo. Un ahí. En la calle. Bueno. Llegaron como seis, uno atrás de otro, agarrando a todo el mundo. Gracias, Franz.